Cualquiera. Ya está grabando. Chingados. Y no me dicen nada. Dios mío. Hola, muy contento, muy feliz, muy agradecido. Primeramente con Dios y después con ustedes por estar acá en un nuevo video. pues veis a lo corto. Sí. Ok. Nos dicen: Sin más que decir, el video es un poco sí, diferente. No Sin más que decir, el video es un poco diferente a lo que he hecho. Pero me parece. ¡Chingados! ¡Pinche camión! Pero me pareció una gran manera de volver. Y que conozcan un poquito más de mí y de mi personalidad en 100 preguntas en 5 minutos. La dinámica del juego es la siguiente: detrás de cámara va a estar mi mejor amiga Lupita. Hola. Y me va a estar haciendo 100 preguntas y yo tengo que contestarlas todas en 5 minutos. Voy a poner el cronómetro en alguna parte de la pantalla. ¿Y cuántas preguntas llevamos? Ah, es sí sí. cierto, ahí está mi, mi, mi, mi primo Anthony. Salud, perro. Hola. Qué chino. <risa> <risa> listo. Entonces, listo. Ya tiene cronómetro. <risa> Empezamos el cronómetro. 1, 2, 3. ¿Tienes un placer prohibido? Sí. ¿Te consideras infantil? Sí. ¿Cambiarías algo de tu pasado? No. ¿Eres sentimental? Sí. ¿Qué es peor? ¿Fallar o no haberlo intentado? No haberlo intentado. ¿Has sido bien, bien? Sí. ¿Te, gusta ser, ¿Te gustaría ser padre? Sí. ¿Te gusta alguien? Sí. ¿Eres celoso? Sí. ¿Te cae mal algún youtuber? Mhm. Uh -huh. ¿Músico que admires? Eh. John Lennon. ¿Serie favorita? Friends. ¿Te harías un tatuaje? No. ¿Saltarías de parcadía? Sí. ¿Salado dulce? Dulce. ¿Te gusta alguien en secreto? Sí. ¿Eres feliz? No. <risa> ¡Sí! ¿Extrañas a alguien de tu pasado? No. ¿Viajar al pasado o al futuro? Ninguna. Si pudieras vivir en cualquier otro país, ¿en cuál sería? Canadá. ¿Cambiarías tu nombre? Sí. ¿Serías vegetariano? No. ¿Te has robado algo? Sí. ¿Te gusta hacer videos de YouTube? Sí. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿Te gustaría ir a la área 51? Sí. ¿Quieres más hermanos? Sí. No, no, no, no. Avengers o para Avengers, Avengers. ¿Tienes mejores amigos? Sí. ¿Te bañas todos los días? Sí. ¿Instrumento favorito? Mmm, de guitarra. ¿Comer o dormir? Dormir, ¿Has no, hecho comer. algo loco por amor? Sí. ¿Le has deseado la muerte a alguien? Uh, no. ¿En qué te fijas primero? Los sentimientos. ¿Crees en fantasmas Sí. ¿Cuánto tiempo has estado sin bañarte? Dos días. ¿Has llorado en la última semana? Sí. ¿Tienes no. algún miedo que no le hayas contado a nadie? Sí. ¿Menciona algo que no te comerías? Un mm, cara abajo. ¿Frío calor? Frío. ¿Canción favorita del momento? Uh, dreams. ¿Crees en el amor verdadero? Sí. ¿Crees en, la, en las almas gemelas? No. ¿Crees en que todo pasa por algo? Sí. ¿Daste muchas oportunidades? No. ¿Es más fácil olvidar o perdonar? Perdonar. ¿Tu momento favorito del día? Cuando toco guitarra. ¿Te has roto el corazón a alguien? Sí. ¿Has avergonzado a alguien en público? Mm, sí. ¿Quién fue lo último que comiste? Eh, una manzana. ¿Algo que odies? Eh, el, los macarrones. ¿Una persona importante? Mi mamá. ¿Videojuego favorito? Pokémon. ¿Mucho dinero o amor verdadero? Mucho dinero. ¿Tienes alegrías? Eh, sí. ¿Alergias? ¡Ay! ¿Alergias también? <risa> ¿Estás enamorado? Sí. ¿Tienes mascotas? No. ¿Ciudad o playa? Eh, playa. perros o gatos? Perros. ¿Has, algún... ¿Has cometido algún delito? No. ¿Te huelen más los pies? No. ¿Has besado a alguien sin saber su nombre? Sí. ¿Ocultas alguna habilidad? Mm, sí, puedo Atención volar. ¿Tienes tres cosas que ves ahora mismo? Eh, a mi mejor amiga un teléfono, una cámara, ¿qué? Personalidad o físico? Eh, las dos. ¿Te come las uñas? Sí. ¿Has dado likes? Sí. ¿Qué? ¿Cuántas llevo? 70. ¿Te Papi, soy el mejor youtuber de qué Costa Rica. Yo, ¿eres celoso? Sí. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿9? No. ¿Con la col Con el rojo. Una Dos Tres. ¿Qué es lo más extraño que has buscado en internet? Mmm. Pandas comiendo zanahorias. ¿Cuál es el mejor hábito que tienes? Eh, que. no sé. Que... ¿Cuál es tu, tu estrategia para conquistar a una mujer? Primero le hablo bonito. ¿Cuál con es tu persona infantil que todavía haces? Jugar con un globo. ¿Cuál es tu placer prohibido? Eh, rascarme la cabeza. Oh. ¿Cómo sería tu chica ideal? Mmm. Como mi novia. ¿Cuándo con mi novia. ¿Mejor amiga? Lupita. ¿Nombra los dos nombres, los dos mejores besos que tuviste? Mi novia y mi novia. ¿Has dudado de tu orientación sexual? No. ¿Segundo nombre? Adonai. ¿Comida favorita? Macarrones. ¿Has una confesión que jamás ha dicho nadie? Eh, que me gusta el olor de mi pelo. ¿Que quieres que tus padres nunca sepan? Eh, que me gusta el olor de mi pelo. ¿Sabías si tus padres te dejaran una semana en la casa sola? Hago fiestas con guitarras. ¿Y es una persona? ¿Has lamentado besar? Mm, no puedo decir el nombre ¿Alguna vez has besado a alguien de tu mismo sexo? No ¿Quién es tu persona favorita? Mi qué? mamá, mi mamá ¿Por qué mi mamá? A ver, aquí está. ¿Qué viento te gustaría correr? Tirarme en un bungee ¿Qué ritual viaje lo no puedes dejar de hacer? Tomar café ¿Cuál es tu bebida favorita? Eh, la coca ¿Cuál es el libro que más recomiendas? El que usted me prestó para youtubers ¿Cuál es tu costumbre más sobresaliente? No sé, tocar guitarra ¿Qué te distrae? La guitarra ¿Cuál es tu mayor obstáculo? Uy, la guitarra ¿Qué te pone activo? La guitarra ¿Ya han, han intentado conquistarte? Sí eh, Ya perdí cinco ¿Te segundos ¿Te has metido en una relación ajena? No ¿Ya terminó? ¿Cuántas preguntas hizo? No sé cuánto hizo, pero ya pasaron cinco minutos Estamos en la segunda <risa> y esto fue todo en el video de hoy Los esperamos en el siguiente video eh, Denle like, suscríbanse, comenten Y díganle que hagan más videos oh, no. Perdón sí. por no hacer videos en todos estos ¿Cuántos? Años? Mucho tiempo, pero díganle que hagan más videos Dos meses <risa> <risa> Hasta luego Bye